La, bueno, yo no diría farándula, Nelly Porque esto es una situación muy seria eh, Por el mensaje Que esto pueda transmitir Porque mucha gente eh, Lo ha tildado como que eso es parte Del show para buscar eh, like, para buscar sonido Y buscar que la gente pues, se no, ponga se real, se Claro, real. entonces yo entiendo Es mi opinión, yo lo voy a dar Junto a Nelly después que veamos Este video que se subirá, adelante Dale audio por favor, José Mano, este vaina de nadie, no, no, no, no, no, no me contan no, no me ensucien, no me ensucien mi comentario, y, no me lo ensucien, eh, no me ensucien, en eh, eh, eh, aquí no hay dirección, yo no quiero que nadie Vamos me ensucie. Di que pobreza aquí, mental, no, el no el falta de respeto al pueblo de Bolivia. Cierra el micrófono, cierra el micrófono, que a cerrar micrófono. Mira. Quítate de ahí. Quítate de ahí, no me mi comentario. ¿Cómo tú vienes mi comentario ¿Y cómo tú dices con un pueblo que un pueblo es pobre Bueno, eh, yo no le llamo en las redes eh, surgieron varios comentarios sobre este video que se hizo viral, Nelly. Diciendo que eso es parte, es un show montado para buscar adeptos ¿verdad? buscar eh, personas que se identifiquen y que puedan... Eh, yo no creo, yo honestamente no creo que esto sea parte del show. Y que cuando tú decías, Nelly, parte de farándula, tampoco creo que sea farándula. ¿Sabes por qué? Porque eso tiene un mensaje muy, pero muy negativo. Y yo me quiero referir específicamente a José la Luz Es diputado de la República Dominicana y un, un, un comunicador, una persona con un intelectual, entonces yo entiendo que esa reacción de una persona como José La Luz dice mucho y le resta mucho hasta él como ser humano y como profesional y como lo que él exhibe que es un intelectual, yo creo que hay que ponerlo al lado, eh, guardando la distancia, eh, cuando una vez dijo el doctor Leonel Fernández, que po pocas personas sabían conceptualizar, en, incluyéndolo a él, de lo que conceptualiza. ¿verdad? Yo creo que José Laluz es uno de los que también se quiso arrimar a este grupo muy reducido que según el doctor Fernández eh, conceptualizan en la República Dominicana. Entonces, esa actitud de una persona con el nivel, con la educación y un comunicador y en un medio tan importante como el que él participa junto al compañero Jonathan Liriano y otros, yo no creo que se pueda dar el lujo de tener que montar ese espectáculo de muy mal gusto y que dice mucho de él como comunicador. Yo pienso, Víctor, que la persona tiene derecho, ¿verdad?, a discernir y a opinar contrario. En cualquier comentario que se haga a través de los medios de comunicación, se crece en la diversidad de pensamientos. En ese sentido, como que le faltó un poco de inteligencia emocional, como tú dices, para mantener el autocontrol, porque yo no puedo permitir que la otra persona me lleve al terreno esa persona sí. quiere, yo debo de mantenerme firme en lo que son mis comentarios y no quizá no debería de hacer eso y cuando dije lo de la farándula es porque no somos dados generalmente casi a comentar y a pasar estos tipos de situaciones que pasan pero de verdad que José Laluz es todo un personaje, <ríe> aparte de su eh, intelectualidad y lo que pueda leer y todo lo que pueda compartir es todo un personaje y sí, en cierto modo muchas veces esto le da rating a los programas pero también deja una señal de eh, negativa en el sentido de que los medios de comunicación no pueden perder su misión esencial que son informar, entretener y educar que es la esencia o el trípode de lo que es la comunicación. Fíjate uno de los comentarios que sí me llamó la atención, que hizo uno en las redes era cuando decía, le hacía un llamado al doctor Guerrero Heredia, yo se lo hago a la doctora Milagro Sierra, que es la nuestra, ¿verdad? Mm. Y eso lo hacía Guerrero Heredia, que es un psiquiatra ¿verdad? Eh, conocido en el país. Él y con decía, muchos seguidores. Sí, él decía, Guerrero Heredia, eh, hay problemas en el país a todos los niveles, a todos los niveles, no es solamente en, en el barrio eh, en Vistalvalle, por mencionar uno aquí, no solamente en un barrio, verdad, marginado en Santo Domingo, es a todos los niveles y cuando se, se refiere a eso a ese tipo de, de show que, se, que, que pasó es a todos los niveles así que, ¿qué está pasando? Guerrero eh, Heredia comentaba el señor en las redes sociales refiriéndose a, a ese caso, a ese video de eh, José Laluz y Jonathan. Y se ve que es real también porque la coordinadora de piso tuvo que entrar claro. y si tuve a la otra persona ahí ah, presionándole Pero las fíjate, manos fíjate, para fíjate, que realmente se tuvieran tranquilos y no llegaran a los puños. Fíjate mm. cómo reaccionó su compañero Jonathan Lillán. Sentado se quedó. Y él, porque tú sabes que el que, no, el que no tiene la razón siempre tiende a subir la voz mm. y a hacer cosas, ¿verdad? Para poder controlar la situación. Jonathan no se quedó... Bueno, lo único que intentó moverse cuando él le iba a mandar atrás el micrófono. Que sí. Que... <risa> Pero de verdad es un espectáculo de muy mal gusto y desde mi punto de vista no le quedó para nada bien a eh, José. Ahorita Laguz. pide excusa si no lo ha hecho. ¿Ya conocerse, Sorio? Sí. ¿Qué es lo que decía? Eh, eh, eh, bueno, eh, Ariel decía el otro día, ¿sí? yo, la, los, el perdón y la excusa yo la aceito por una cosa ya de manera repetitiva, repetitiva, como que se convierte en una rutina sí. y eso como que pierde el, el, el Porque sentido. Porque tiene sentido cuando usted pide perdón pero no vuelve a caer cuando en una lo, situación cuando, similar. Cuando lo hace de corazón. Y mira, ahorita estábamos hablando del perdón que es el limpiador del alma. Exactamente. Y eso es un, un eh, yo decía, eh, un dispensador que siempre tenemos que hablar con Cargarlo. nosotros para seguir limpiándonos minuto a minuto Nelly.